Bueno, estamos en, en Playa Undi. En el contexto histórico de la marisma, esto sería una zona absolutamente degradada, en la que había bueno, pues chabolismo, había un vertedero, bueno, era un lugar como bastante desastroso desde el punto de vista ambiental. Es por ello que en los años 90 hubo un movimiento, bastante, un movimiento social bastante importante eh, para poder recuperar esta zona de, de marisma, que curiosamente fue la primera restauración ambiental de una marisma en un asturio cantábrico. El sistema de marisma es un sistema en una trepidante mudanza continua. Está todo muy exaltado. Entraña biodiversidad, entraña abundancia, entraña riqueza, entraña multiplicidad. Y todos sabemos que la multiplicidad, la biodiversidad, es el sostén del bienestar humano. aquí lo de siempre, ¿no? Estáis un poco... que tampoco han entrado bichos... Y aparte que están muy tranquilos, los pactos ni se mueren. Aquí coger algo, que te apalanquen a primera hora de la mañana, a primera hora de la mañana se mueve un poco... ¿A qué hora yo venía? Feliz. Entonces, pues a, a qué hora estaba yo aquí, ocho menos cuarto. 8 menos ocho cuarto, menos así. Cuarto, sí. uh -huh. He hecho el día, sí, sí. Hostia, todavía entran anguilas pequeñas aquí. Pero es que hace muchos años aquí se veían, se te ponías en la orilla y a veces las veías. Ahora, uff. Es un bicho que está en empicado, dicen, la anguila. Está cayendo, ¿sí? Chingudi tiene, eh, adquiere mucho sentido dentro de lo que es el fenómeno de la migración. Estamos en una zona de refugio, en una zona de refueling que se llama. Aquí las aves pueden venir, pueden descansar el tiempo que necesiten, pueden alimentar, pueden engordar y pueden seguir su viaje migratorio, que es muy importante para que luego las aves puedan llegar con buenas condiciones a, a sus lugares de, de invernada. La propia artificialización eh, reduce el medio natural. Por otra parte, se reduce la memoria ecológica. Luego todas las obras de, de restauración ambiental van a ser bastante más, más potentes, más duras, más, más complicadas. Casi siempre lo que hace la artificialización es reducir el, el área de seguridad. Eso es negativo para las aves. Se asustan, no descansan como Dios manda, no pueden alimentarse bien y eso redunda negativamente luego, posiblemente, en, su viaje, en sus viajes migratorios. Para proteger a las aves, a mí se me ocurren bueno, medidas de mejora ambiental y medidas de restauración ambiental. Uno de los objetivos que se consiguió es evitar inundaciones aquí cuando había pleamares en mareas vivas eh, podía coincidir con tormentas en la zona había inundaciones en, en algunos caseríos y eso con la restauración ambiental de Jaizubía se pudo evitar se pudo Y es un buen ejemplo de lo que nos puede pasar a futuro si no tenemos en cuenta pues, los sistemas naturales y el buen estado de los sistemas naturales. Lógicamente cuanto más renaturalizado esté o cuanto más naturalizado esté el, el sistema, mucho mejor, más fuerte, más resiliencia va a poder presentar frente a... Pues a cualquier tipo de actividad no compatible con, con el medio ambiente. Hacemos nosotros educación ambiental de 0 a 100 años. Es muy importante. No solamente el mundo escolar tiene que recibir educación ambiental, que sí, sino todo el tejido social es importantísimo porque esto es algo transversal. Conservaremos solo aquello que amemos, amaremos solo aquello que entendamos y entenderemos solo aquello que se nos enseñe.